Vamos a calcular la masa del boro 10 utilizando los datos de masa en kilogramos de cada una de sus partículas. Así que eh, multiplicamos la masa del protón por 5, ya que tiene 5 protones. Le añadimos la masa que aportan los electrones. Como el átomo es neutro, pues tiene 5 electrones. Así que 5 por 9,109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y finalmente le sumamos la masa de los 5 neutrones. 5 por 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos. Eso es lo que aportan los neutrones. Bien, pues si lo sumamos todo, nos da que la masa en kilogramos es 1,674 por 10 a la menos 26 kilogramos. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar la conversión de que una unidad de masa atómica es 1,661 por 10 a la menos 27 kilogramos y lo vamos a usar como un factor de conversión para convertirlo en unidades de masa atómica. Bien, pues si lo hacemos, eh, los kilos se van con los kilos y ya lo tendríamos. Así que el resultado son 10,08 unidades de masa atómica, lo que es aproximadamente 10 unidades de masa atómica, que es eh, lo que sabíamos para el boro 10. Así que coincide. Ahora vamos a calcular lo mismo, pero utilizando la aproximación de que la masa del neutrón es la misma que la masa del protón y la tomamos como 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos y que la masa del electrón es aproximadamente la masa del protón dividido por 1840. Bien, pues si hacemos esta aproximación y multiplicamos por 5 eh, la masa del protón, por 5 la masa del neutrón y por 5 la masa del electrón, vamos a obtener un valor que es aproximadamente 1,67 por 10 elevado a menos 26 kilogramos. Si pasamos esto a unidades de masa atómica, obtenemos 10,06 unidades de masa atómica, que de nuevo vuelve a ser aproximadamente 10 unidades de masa atómica. Por lo tanto, eh, tomar mmm, valores aproximados partiendo de la masa del protón eh, nos da un resultado prácticamente igual que si tomamos cada una de las partículas subatómicas, su masa mmm, con más exactitud. Vamos a aproximar todavía más. Y vamos a eliminar de la masa eh, lo que aportan los electrones. En realidad los electrones aportan muy poca masa y vamos a ver cuál sería el resultado. Bien, pues eh, si quitamos de la operación la masa de los electrones, obtenemos que la masa es 1,674 por 10 a la menos 26 kilogramos. Es decir, se obtiene lo mismo que si incluyésemos la masa de los electrones. Por lo tanto, el electrón aporta muy poco y los podemos ignorar cuando calculamos de forma aproximada la masa de un átomo. Por último vamos a hacer alguna aproximación más y vamos a considerar en vez de la masa exacta de cada una de las partículas, el protón, el electrón y el neutrón, eh, vamos a considerar que la masa del protón y el neutrón vale lo mismo, 1,67 por 10 a la menos 27, incluso le quitamos decimales, que la masa del electrón es la masa del protón, teniendo en cuenta este valor, entre 1840, todo esto en kilogramos, y si hacemos eso, pues tenemos que sumar la masa de los 5 protones, más la masa de los 5 electrones, más la masa de los 5 neutrones. Todo con esta aproximación, que la masa del protón es 1,67 por 10 a la menos 27. Y obtenemos que la masa del boro es 1,670 por 10 a la menos 26 kilogramos. Después de ese cero, hay algún decimal más, eh, pero al hacer la aproximación, pues se queda en 1,670 eh, utilizando los datos originales obteníamos 1,674, con lo cual la aproximación pues tampoco es mala. Si quitamos los electrones de nuevo en esta operación y rehacemos el cálculo, vamos a volver a obtener 1,670 por 10 a la menos 26 kilogramos, esta vez de manera exacta, sin más decimales, así que así sería. Bien, además eh, vamos a considerar que una unidad de masa atómica, en vez de ser 1,661 por 10 a la menos 27, vamos a hacer la aproximación que una unidad de masa atómica es la masa de un protón. Bueno, pues hacemos el cálculo primero con el valor exacto y obtendríamos que eh, en unidades de masa atómica la masa del, del boro sería 10,05 unidades de masa atómica. En resultados anteriores habría, habíamos obtenido 10,06 y 10,08, con lo cual aproximadamente es 10. Es una aproximación bastante buena. Y si cogemos como unidad de masa atómica la masa del protón, 1,67 por 10 a la menos 27, pues obtenemos exactamente que el boro tendría 10 unidades de masa atómica. Así que si redondeamos eh, un poco a la unidad, pues obtendríamos en todos los casos que más o menos la masa del boro en unidades de masa atómica es 10. Por lo tanto, las aproximaciones para hacer cálculos rápidos pues son buenas, eh, partiendo de la masa del protón.